Yo creo que este es el primer live que hago en TikTok. He hecho en YouTube y en otras plataformas, pero en TikTok es el primer live que hago. Y la verdad es que no tenía no tenía ninguna intención de hacer hoy exclusivamente ningún live. Pero lo importante es hoy en concreto, sobre todo lo que me ha dolido mucho es de una, una seguidora mía está destrozada porque nace hacen bullying. Y hay personas que prefieren permanecer así, escondidas, por esta razón. Y hay otras personas que prefieren coger y decir, no, hasta aquí. Y bueno, pues yo sencillamente opino que lo mejor es el dar la cara y el efectivamente dejar que la gente te conozca y dejar que la gente te aprecie. Con lo cual, por esa razón, si me deja este filtro, quitarlo porque ahora no puedo quitarle bueno pues no sé no puedo quitarle a ver uh, to, to, to, to. bueno un momentito Pues nada, a ver si puedo cambiar esto, configurar... En fin... Pues nada. Bueno, no importa, sabéis que soy yo. Y dentro de un rato, si logro lo quitar esto, pues... Pues... Lo quitaré. De momento no sé quitarlo. A ver. A ver. No, tampoco. Esto te pasa por poner filtros en un principio sin saber exactamente cómo poner los filtros, ¿vale? Pues nada, hoy a lo mejor tiene que ser así. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa absolutamente nada. Sabéis todos quién soy, así que no pasa nada. Disculpadme, pero es la primera vez que hago el live. Y bueno, en definitiva lo que quería era eso. El que hay mucha gente que está ahora mismo hablando, como lo estoy haciendo yo, ocultando la cara, porque tienen miedo, porque lo pasan mal, porque realmente están jodidos. Yo he pasado por ahí. Ahora se llama ciberbullying. Qué bonito suena, ciberbullying. Cuando es el bullying de toda la vida. ¿no? Yo lo pasé mal en su momento, porque, en fin, por ser un poco gordito, o por no caer bien, o yo qué sé, ¿no? Yo tenía grandes, grandes problemas. Y la verdad es que es un tema que tenía en la mente hablar algún día, pero sinceramente no, no vaya cual, no vaya al momento, no vaya. Sin embargo, he visto un vídeo de una seguidora mía que está destrozada, que está destrozada, que la mujer lo que quiere hacer es seguir haciendo sus recetas de cocina y que, sin embargo, ya no puede más. Y ella sí está dando la cara, ella está dando la cara y ella está eh, incluso pidiendo perdón. Dice, si he hecho algo, si he hecho algo, si os he hecho algo, os pido perdón. Pero bueno, ¿cómo está cambiando el cuento? Esto ya no es una cuestión de coaching, esto es una cuestión ni de mentoring, esto ya es una cuestión de humanización O sea, no sé cómo se puede permitir todavía en el 2022 que haya personas tan envidiosas, tan egoístas y tan malas personas y se les permite hacer daño a otras, que lo que quieren es realizarse. Dice esta mujer... Lo más bonito que tienes es la familia, pero que ya no puede más, que ya no puede más. Lo que le deben de acosar por las redes. Cuando dice que ella lo que hace, la hace con todo el amor del mundo. Y bueno, curiosamente lo que son las sincronías, porque ayer estaba yo hablando de algo importante, que es la energía. Si tú tienes la energía y la estás utilizando eh, para no saber qué hacer, para no saber a dónde dirigirte, para procrastinar las cosas para bueno, en definitiva no ayudar, no servir no sumar a la gente a, a, lo que, a, a los que te rodean a tu entorno, ¿qué pasa? pues que esa energía se bloquea ¿y hacia dónde va? a hacer el mal entonces seguramente estoy convencido casi convencido de que las personas que están haciendo daño a esta chica es porque eh, se aburren, es porque no tienen nada absolutamente nada en su cabeza ni, ni retos, ni misiones ni sentido a su cabeza probablemente más que hacer daño al que tienen al lado Gente envidiosa, gente vacía, gente sin valores, gente mezquina, mediocre. Y mala gente, por supuesto. Como decía un amigo hace muchísimos años, tienen pelos en el corazón. Entonces, para mí tiene todo mi apoyo. Ella y todas las personas que sufren ahora lo que se llama fever bullying, que es el bullying de toda la vida. Tienen todo mi apoyo porque yo he pasado por ahí. Yo He pasado por depresión, he pasado por... Momentos jodidísimos en ese sentido. Cuando además te preguntas qué he hecho yo, ¿no? Si yo no he hecho nada. Si realmente no me meto con nadie, hago lo que lo que creo que... ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan? No sé por qué me atacan. Y esta chica está desesperada. Yo digo simplemente, ocupar la mente, chicos y chicas, en cosas constructivas. Y no perder el tiempo en hacer daño a los demás. Cuando además ese daño puede ser bastante, bastante irremediable. Esa chica está destrozada, yo la veo fuerte y saldrá de ahí evidentemente, pero le va a costar, le va a costar un poquito, como me costó a mí. Y bueno, que denuncie, denuncie a esas personas, la policía ya lo sabrá si es ciberataque, ciberataque a tu mente, a tu persona, a tu marca, a ti. Así que espero que las cojan y las metan una buena sanción. Y nada más, siento... Que se me haya quedado la cara así porque pensaba volver otra vez a poner la, la cara correcta pero bueno, lo importante es el mensaje que es lo único que me importa, no tengo ahora mismo ningún interés más que el que sepáis del mensaje, y si conocéis a alguna persona que es mala y que hace este tipo de actuaciones frente a otras, en el colegio, en el instituto en el trabajo o simplemente, eh, sí, en internet no porque tú haces pasteles, la otra hace eh, croquetas el otro hace, no que sé pues por favor, primero apoyémosles y después que haya la denuncia pertinente, porque esto no se puede consentir, ni se puede ni se debe. El, el daño tan grande que se puede hacer a una persona que ha sufrido ciberbullying o bullying es, es, es muy fuerte. Si no tiene una personalidad y un carácter que aguante eso, hay casos incluso de suicidios. Por lo tanto, te digo, amiga, que estás recibiendo este ciberbullying, punto uno. Habla con tus padres. Punto 2 Busca un consejero, un coach, un psicólogo, personas especiales Llama atención. Llama atención al cliente. Llama donde tú que veas. Es que hay. Hola, ¿qué tal? Qué flow, eh. Pues mira, aquí estoy. Que no me sé quitar la cara esta verde de colores. Pero bueno, no pasa nada. <risa> Bueno, no sé si está más atento, simplemente estaba hablando acerca de una seguidora mía que la pobre tiene a la ciberbullying y efectivamente pues me da, me da mucha rabia, la verdad. Hola. Me da mucha rabia porque eso destruye mucha mucha mente y mucha autoestima y no es justo. Y bueno, pues ya. Nime, cuéntame. Pues nada, aquí, aburrido. ¿Aburrido? ¿Tú has tenido alguna vez alguna situación de ese tipo? Bueno, pues entonces es, es genial que supongo que tendrás una autoestima bastante más alta que estas personas que, que sí la están teniendo. Y nada, estás aburrido en domingo. ¿Y qué vas a hacer hoy, el Domingo? ¿Qué, ¿Qué planes tienes hoy de hacer? ¿Algo constructivo? ¿Estás en fiestas? Cuéntame. Bueno, pues sí que ha sido rápida la conversación. Pero nada, esto era un pequeño, un pequeño abrir la ventana de cosas que a veces no nos gustan, a veces no son agradables, pero que efectivamente necesitamos ponerlas sobre la mesa y no otras cosas que son más jugosas a lo mejor, pero que se esconden. Yo por lo menos desde la pandemia, desde hace tres años por acá, que se dice pronto tres años por acá, estoy viendo que efectivamente se esconden muchas cosas. Nos han separado mucho los unos de los otros. Y si encima de ya ah, que nos han separado con la pandemia, con las mascarillas, con la distancia de seguridad y con todo esto, pues si encima que estamos separados, estamos sufriendo, pues hay suicidios, hay intentos de suicidio, hay... Como decía esta chica, voy a dejar la actividad porque ya no puedo más, ya realmente es que no puedo más, es que tanto ataque, tanto ataque, ya, ya no lo soporto. decía que...